La, la complejidad anatómica, la complejidad la complejidad biológica, anatom sí, sí. la complejidad biológica causa de la complejidad humana o de la del de lo que es ser humano. Insisto en que esto es simplemente una no sé, una una una una, una idea, ¿no? Eh, pero Creo que tú no dices eso, ¿no? Tú dices, y quiero saber si lo he entendido, tú dices: esta complejidad humana Parte de un acto no que puede partir de un acto no meramente puede material, partir de un acto material. Meramente material, insisto. Tiene claro. que intervenir mmm, un principio metamaterial, que dé razón suficiente de un acto inmaterial, como es el acto de conceptualizar, como, eh, es, el, como es el acto de actuar de manera libre. La acción libre. Entonces, y de nuevo corrígeme, habría un principio, a ver si lo consigo expresar bien, un principio de la humanidad, me refiero. Claro. Habría un momento en la historia de la vida o la del universo Ajá. en el que interven, o, o, no sé si llamar intervenir, aparecer o no sé cómo definirlo, en, lo que, en, en el que ahora ya yo te doy, o oh, tienes nombre. esta, aquí hay un hombre, y antes no lo había. Que es un gran misterio resolver cómo se... Pero, por ejemplo, veámoslo en clave de proceso evolutivo. ¿no? Sí. Estas son las hipótesis que manejamos en el proyecto de investigación que, que llevamos con Jordana, ¿no? muy interesante, donde estamos trabajando teólogos, filósofos y biólogos. ¿no? Y la hipótesis que manejamos, normalmente la hipótesis que se maneja es que la humanización, perdón, que la hominización, es sí. decir, la complejidad morfológica del bicho humano, es previa y es causa de la humanización de esas operaciones psíquicas superiores de lo propiamente humano. Claro, lo que estábamos comentando. Esa es la hipótesis que se maneja habitualmente. Sí. Pero ponte en el caso, Javier, de que le damos la vuelta a la hipótesis. Es decir, que primero es ser hombre y después la naturaleza, siguiendo las leyes con las que todos los organismos van modificándose morfológicamente, va seleccionando aquellos caracteres, que permiten una más perfecta expresión de esa naturaleza espiritual o meta material del hombre que es causa de esos fenómenos humanos. O sea, entonces vuelta la hipótesis. Hablaríamos de un hombre primitivo, ojo cuando digo hombre, sí. o sea, hombre en el sentido en el que tú me lo estás transmitiendo, o sea, de un ente humano inicial sí. que a partir de ese momento, siguiendo las leyes biológicas... selección de caracteres más adecuados para sus fines... ...desemboca en lo que somos ahora y ya veremos a dónde acaba todo sí. eso. Esa hipótesis la, se entiende bien, ¿no? Es muy revolucionaria. Sí se entiende. Y, pero ¿cómo la, cómo, cómo la entendería pero, un, un biólogo? Se entiende, pero... pero eh... ¿Dónde, ¿Dónde encontramos...? Dónde encon bueno, hay, hay muchísimas preguntas, claro. Muchísimas. un poco en el, en, el, en, el, en el registro evolutivo humano, ¿seríamos capaces de decir... Aquí ha sido... Aquí hay hombres, sí, por nada. La... Sí, es decir, me voy, la pregunta de siempre, ¿no? ¿el Neandertal era hombre o no era sí. hombre? ¿El Homo antecesor era hombre o no era hombre? ¿El, el último, los Denisovanos, eran hombres o no eran, o no eran hombres, en el sentido el que estamos hablando? De, de, de ahí solo podemos, claro, como tú bien sabes la paleontología no puede experimentar ¿no? porque ya, claro, estudia no. cosas que ya no existen pero sí que es verdad que hay indicios clarísimos que nos permiten inferir lógica y verdaderamente la existencia del hombre donde quiera que haya una herramienta Claro, ahí, ahí, ahí donde iba, quiera que haya cultura va, exactamente, si sí, tenemos restos va. culturales decimos aquí hay hombre Entendi, entendiendo muy bien que es cultura muy primitiva probablemente los primeros hombres incluso su capacidad craneana fuese, sin duda, era más pequeña que la nuestra. Y buena parte de la complejidad creciente del sistema nervioso se sitúa precisamente en la corteza cerebral, sí, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y para eso es necesario que los cráneos vayan sí, aumentando. Y ahí... Eso es lo que yo digo, que son caracteres biológicos que el hombre ha podido ir seleccionando para una más adecuada manifestación de su naturaleza espiritual. Pero ya la conducta técnica... ...denota una naturaleza espiritual. Sí, lo que pasa es que es difícil separar... Espiritual entendiendo por metamaterial, que de sí. ni hemos definido espíritu... ...ni cómo comienza eso, y eso habría que definirlo... ...y habría que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de espíritu... ...que es una palabra sí, sí, suena, sí, que sí, puede sí. ser vacía, ¿no? Sí, sí, sí. Si no se dice bien o se determina bien que entendemos por espíritu. Pero bueno, por humanización, quedémonos con eso, Sí, por humanización, sí, por eso, humanización, ¿no? por eso lo, que, lo que tú has definido bien, ¿no? Ese, ese libre, esa libertad de, ejercer, esa de, libertad de ejercer actos, esos actos a su vez, esos, a su, a actos a su vez eh, complejos. O sea, tu idea es que hay un momento en la historia de la vida que... Eh, aparece esa, esa característica de una manera menos sofisticada que la, que la que tenemos actualmente, y una vez que se integra eso en el orden biológico, y, bueno, pues, va hacia donde tenga que ir. El desarrollo ¿no? biológico y el desarrollo cultural no serían etapas sucesivas, sino que se retroalimentarían. Por eso te preguntaba sí. que si se ven ve claro. Madrid... Y por eso mi respuesta es que no es, no es directo, o sea, no es que la cultura afecte a los genes, que la cultura afecte al ambiente biológico. Y el ambiente biológico va a afectar a los genes. O va a afectar tanto la expresión de los genes como la propia, la propia información. Claro, eh, yo, mi punto de vista es justo el opuesto. O sea, mi, mi, mi punto de vista es que esa complejidad se genera a partir de la materia. O sea, perdón, esa, esa complejidad eh, de, cultural, de, cultural de comportamiento ¿no? se genera a partir de esa complejidad material. Y, y, y mi hipótesis es. es que la, genera la generación material de esa complejidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero no, pero, pero no suficiente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Eh, no estamos de acuerdo, porque, porque tu, tu, tu, tu causa inicial o, o de, de, de, de, el momento... Sí, la causa, el, el objeto objetivo sí, sí, la causa que explica esas conductas de, de, de, de, de, de son, intelectuales... Son, son, son, son, di son diferentes... Eh, eh, sí que hay una relación sí que hay una relación entre la con, bueno como tú también has dicho ¿no? entre, entre esa complejidad de la, de la corteza cerebral los, hay un salto evolutivo la evolución ya todos sabemos que una cosa es la evolución de especies y otra cosa es ya la, la evolución de órdenes, es decir, de, de, de, de estructuras no, no tan similares. La, la, la evolución, la generación de especies sí que es un proceso más gradual en el tiempo, mientras que cuando se van generando estructuras nuevas, es lo que son decimos, saltos. Son ¿no? saltos ¿no? Entonces tenemos aquí el, el, el, las, las pizarras de Burgues de Canadá, la, la famosa explosión del Cámbrico, ¿no? que ahí aparecen un montón de, de, de, de, de formas eh, diferentes que antes, que antes no, no, no estaban, y eso no está todavía eso no está explicado. Pero donde, donde quiero llegar con esto es que, eh, quizás no tenemos que buscar esa, esa gradación ¿no? en, el, en, la, en, la, en la evolución humana, sino que eh, un poco barriendo, para mi, tre barriendo para, mi tre para mi terreno, si yo genero, o sea, puedo mmm, generar una estructura, porque se ha habido una serie de alteraciones genéticas que me permiten generar esa estructura, esa uh -huh. estructura más compleja, uh -huh. eh, podré tener un comportamiento más complejo. Claro, pero tu hipótesis, el comportamiento no sería, sería más complejo porque además obedecería una estructura, eh, el, el órgano más complejo de toda la evolución es el sí, cerebro sí, humano. Sí, a eso, a eso y a esa referido. estructura complejísima cuyo conocimiento sigue siendo un misterio no, no, para nosotros misterio. y que de esa estructura complejísima surgiese sin más, Claro, bueno, sin más. Más o, claro, eh, sin más o con más. Esa es la cuestión. Es claro, ¿no? claro, pero es, es un poco también lo que, hablado, lo, lo que, lo que hemos comentado. O sea, el sistema cuanto más complejo, más complejo aún puede, puede, eh, puede ser, puede, puede, puede, o sea, puede tener propiedades más, más complejas. Entonces yo, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que un sistema que, cuya estructura sea compleja va a tener unas propiedades muy, muy, muy, muy compleja.